Volvemos ahora con el rugby, porque el próximo fin de semana se inicia la segunda fase de la competición en la tercera regional en donde está incluido el Rugby Ávila Club. Ha acabado la primera vuelta del campeonato, el equipo abulense ha cumplido su objetivo, que era meterse entre los cinco primeros, lo ha hecho además acabando cuarto, y ahora empieza la segunda parte de la competición. Se van a juntar los cinco primeros del grupo A con los cinco primeros del grupo B, con lo que el nivel de la competición es evidente que va a subir bastante. El próximo sábado arranca el Rugby Ávila Club en la Ciudad Deportiva, frente... Al equipo que ha dominado la competición, el Boadilla, así que rival difícil para empezar, pero eh, magnífico el balance de la primera vuelta del campeonato, de la primera parte del campeonato para el rugby de Cruz que comenzó bastante mal la temporada, pero que poco a poco ha ido remontando eh, posiciones, ha ido mejorando sus resultados hasta finalizar eh, cuarto, como decíamos, en la primera fase de la competición, la primera vuelta del grupo A de la tercera maireña. Y de todo ello vamos a hablar con José Ignacio Romero, el entrenador del rugby Ávila Club. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué balance hacéis de esta primera parte del campeonato, donde habéis acabado cuartos? Bueno, pues la verdad es que el balance es muy muy positivo. El objetivo era meternos dentro de los cinco primeros para, para jugar la segunda vuelta. Eh, objetivo cumplido. Hemos quedado cuartos y bueno, sobre todo porque hemos afianzado nuestro juego, nuestra manera de, de jugar, de defensa y ataque y hemos, bueno, pues entiendo que he consolidado el equipo que, que empezábamos la temporada con muchas novedades tanto de jugadores que subían de categorías inferiores como de jugadores que por tema de laboral eh, tuvieron que dejar Ávila para irse a otra ciudad y bueno, por incorporaciones de de nuevos estudiantes que están que están ahora haciendo sus estudios aquí en Ávila, con lo que ha sido una primera fase de consolidación y de bueno pues de marcar eh, pues nuestro nuestro tipo de juego y nuestro nuestro rumbo. Donde habéis sido, por tanto, de, de menos a más, ¿no? Empezó el equipo eh, con esa necesidad de, de conjuntarse, también de recuperar efectivos. Eh, no salían los resultados, pero eh, a medida que han ido pasando las jornadas, eh, el rugby ávila Club se ha ido entonando y se ha situado entre los mejores de, de la competición. Una trayectoria ascendente, ¿no? Supongo que como entrenador también muy contento por esta circunstancia. Sí, la verdad es que sí. Empezamos la liga perdiendo los primeros tres partidos. Eh, curiosamente, por temas también de lesión, que bueno, pues varios jugadores en los partidos de pretemporada sufrieron algún tipo de lesión. Y bueno, pues íbamos un poquito más mermados a, a estos tres primeros encuentros, en el que bueno, pues vimos que el nivel de juego era muchísimo más superior al que tuvimos el año pasado. Y bueno, pues una vez que fuimos escogiendo un poquito de tono, tanto tono muscular como tono de, de equipo, pues eh, fueron llegando los resultados, han sido partidos bonitos, partidos en los que pues hemos demostrado desde ir ganando luego que nos empataran y luego volver a remontar o partidos en los que empezamos perdiendo y tuvimos que remontar es decir, que nos hemos encontrado con todo tipo de, de circunstancias pero bueno, en el fondo sí que ha sido ir creciendo como rugby ir creciendo como, como primer equipo, o sea que sí, bastante contento la verdad y ahora se inicia la segunda vuelta del campeonato. Los cinco mejores del grupo A se mezclan con los cinco mejores del grupo B. Y, y a una sola vuelta, el nivel de, de la competición, que evidentemente va a aumentar, ¿no? Porque hasta ahora estabais encuadrados en, en ese grupo de la tercera maileña, en el grupo A. Evidentemente hay rivales más flojos, hay rivales más débiles. Pero ahora parece que van a ser todos fuertes, ¿no? Al juntar los mejores de un sitio con los mejores de otro. Sí, sí, exactamente. Ahora va a ser, bueno, pues yo creo que es como quien dice la apuesta de largo de, de esta temporada. Eh, nos vamos a enfrentar, bueno, pues, aparte con los equipos de nuestro grupo que hemos quedado eh, entre los cinco primeros, pues, con, con los cinco primeros del grupo B y que, es decir, tiene que son equipos históricos del rugby de Madrid, equipos que llevan muchísima trayectoria y que sus jugadores eh, pues llevan desde los cuatro añitos practicando rugby, con lo que, eh, bueno, pues el rugby que van a demostrar también ellos va a ser muy fuerte, muy potente, de mucho nivel, y bueno, pues eh, al que nosotros vamos a poner vamos a poner freno, por supuesto, pero sí, sí, se presenta una segunda vuelta muy muy interesante, de un rugby yo creo que bastante bonito y bastante potente en, todo lo, en todos los partidos, porque, bueno, pues eso, eh, yo creo que el nivel, ya hemos notado este año que el nivel en tercera categoría ha sido mucho más que, que el año pasado, con lo que ahora, con bueno, pues entrando en esta segunda fase, pues yo creo que la cosa podría aumentar un poquito más. Así que en ese sentido, bueno, pues estamos también ya entrenando y preparando nuestra manera de jugar, como para el equipo contrario, y, y sobre todo... Eh, también un poco reforzar la técnica individual Que estos equipos van a tener Unos jugadores con muchísima técnica individual Entrenando bajo cero, por cierto, ¿no? Sí eh, sin, Vamos, ayer sin más A las nueve y media de la noche Diez menos cuarto que terminamos el entrenamiento Pues había menos cuatro bajo cero O sea que eh, ayer fue un día Bastante fresquito de entrenamiento Y bueno, hicimos muchísimo contacto Muchísimo movimiento para que ...para que los jugadores se estuvieran en todo momento a una temperatura buena... ...y bueno, pues preparando el partido del sábado que no sabemos qué climatología nos tocará. En rugby, bien es cierto que es difícil quedarse frío, ¿no? Aparte de, de que no es ideal entrenar en estas condiciones meteorológicas... ...pero bueno, es difícil quedarse frío, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es un poco complicado... ...porque cuando uno no está empujando, está aplacando, está corriendo... ...está haciendo el apoyo a compañeros y eso es cierto, es complicado quedarse frío en un partido de rugby o en un entrenamiento, es cierto, es cierto. ¿Os marcáis algún objetivo eh, de cara a esta segunda fase de, de la competición? O Bueno, es, es complicado, viendo que además no conocéis a, a la mitad exactamente de los rivales y que bueno, que el nivel va a subir eh, con respecto a, a la primera fase de la competición. No sé si es complicado ahora mismo establecer un, un objetivo, una meta. Bueno, pues... Objetivo en el deportivo de clasificación, bueno, eso yo creo que queda todavía un poco en el aire, ¿no? Como diría eh, este buen entrenador partido a partido, ¿no? Pero lo que sí creo que va a ser un reto, o sea, yo creo que ahora mismo el club de Rupi Ávila tiene un reto delante de nueve partidos en el que eh, yo creo que va a suponer crecer, crecer como equipo, crecer como juego, aprender mucho del equipo contrario y bueno, por supuesto dar lo mejor lo mejor que sabemos en cada partido. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el reto es de poner en práctica todo lo que llevamos entrenando desde el 18 de agosto y en ese sentido pues intentar, bueno, pues hacer lo mejor posible en cada uno de los partidos y aprender, aprender del equipo contrario porque bueno, pues porque van a ser equipos de mucha calidad con con unos jugadores eh, los cuales muchos de ellos están conformando la selección sub-18, selección sub-20 de, de la Comunidad de Madrid y gente que lleva con muchísima experiencia. Nos estamos encontrando con jugadores que han estado militando en división de honor y que varios de ellos han formado equipos y son con los que nos estamos enfrentando. Con lo que bueno pues yo creo que va a ser aprender, disfrutar y por supuesto ir a, a, a tope y al 100% en cada uno de los partidos. Pues esos son los objetivos para la segunda fase del campeonato en Madrid, esta tercera regional, donde está inmerso el Rugby Ávila Club, que ha cuajado una magnífica primera vuelta, finalizando cuarto de su grupo. Ahora llega esta mezcla con los equipos del Grupo B, con los cinco mejores del Grupo B, y por tanto sube el nivel también de, de la competición, algo que sin duda pues le va a servir de mucho al Rugby Ávila Club y también, pues de cara a los espectadores, eh, también eh, más atractivo el campeonato. A partir del próximo sábado, la cita en la Ciudad Deportiva. Ya se inicia esta segunda fase de la competición. José Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, para lo que queráis, aquí estamos disfrutando del rugby en nuestra ciudad de Ávila. Un abrazo. Gracias.